Karim. Así es. Finalmente, me parece que es eh, un fallo demoledor para Vicky Zipolitakis después de tantos años de lucha desde el 2019 con acusaciones eh, Cruzada. cruzadas. Claro. Totalmente sobreseído de todo lo que Vicky Zipolitakis lo acusó en su momento, que son amenazas, eh, lesiones agravadas en contexto de violencia de género. ¿Se acuerdan que ella decía sí. que le había pegado? Bueno... Y turbación de la propiedad, que es un término digamos complicado, pero que tiene que ver con todo este lío dentro de lo que habría ocurrido, por dichos de ella, pero para la justicia, nada de todo que, de lo que escuchamos a lo largo de todos estos años es real. O sea, Nacelli le ganó esta batalla eh, tremenda para él, digo, y esto hay que ser objetivo, sin estar ni en contra de, de Vicky, ni a favor de Naceli, porque también Naceli tuvo que cambiar toda su vida para poder revincularse con Salvador, que hoy tiene cuatro sí. años. Naceli vive 15 días en Estados Unidos para cumplir su trabajo y 15 días en Argentina. Estimo que a partir eh, de este fallo de la justicia tan eh, absolutorio, que no tiene, que no le da lugar a los abogados en su momento, ah, fue burlando, que veíamos un adelanto, el abogado de Vicky, ahora en estas causas Muy no, eh, son eh, los doctores... Eh, Tafarel y Weizmann creo, sí. si es que siguen siéndolo hasta ahora, no la escuché a Vicky pronunciarse sobre esto no tendría Vicky, si Politaquis ningún motivo, digamos junto a sus abogados para apelar viste que en general sí, sí, sí. cuando hay un fallo de la justicia vos apelás en contra de esto no tendría nada, digamos no tiene que poder, para apelar no tiene nada Perfecto. para poder apelar claro. esto obviamente Naceli está feliz y sí, me es que te pongan el bote de violento esto no y aparte estuvo un montón de tiempo sin ver al hijo ¿Sí? digamos que, en ¿El hoy sí lo lo que él, él lo está viendo él lo está viendo al nene ¿Solo pero con estamos viendo mientras so hablabas, Cari no puedo dejar de ver sí. las las imágenes porque la verdad que esto había nacido como una gran historia de amor total pero sí, claro, una historia de amor que se transforma en odio mira Anunciaste tu casamiento, sí, anunciaste el compromiso todo. en realidad. Sí, está muy bien, estoy muy bien. ¿Cuándo te gustaría casarte? Si sigue todo así como está, yo creo que el año que viene. Mira cómo está la pancita. Está Salvador Uriel, mi amor, está creciendo. denigrada en todo la verdad no me he dado cuenta de los golpes era más lo que me dolía lo que me decía que algunas veces me pegaba o me empujaba fue violento con mi bebé yo me tendría que haber ido antes victoria sipolitaquis hoy ratificó la denuncia contra su marido por lesiones y una cuestión de violencia de género es la abogada defensora de javier nacelli en qué estado está esa causa estamos tratando de, de, de conciliar todo lo que, lo que más se pueda. Él está dispuesto a divorciarse, a... Ya está, ya está todo sí. iniciado. ¿Cómo terminó esta audiencia? Bueno, terminó sin acuerdo. Vicky dice que Nacelli la quiere dejar sin el departamento y no. que no tiene para mantenerse. Ella que solo lo hace con la ayuda del padre. La obligación alimentaria es de ambos padres y mi cliente lo que está obligado es mantener a su hijo, ¿no? La señora Cipolitares. Pero, lo único que le importa son los clientes y su plata. Y no sabe que se le va a venir la noche, porque acá hay una mamá que pide justicia. Él no tiene ninguna necesidad ni de venganza, ni de decir voy por todo. No, la verdad es que lo primero que piensa es en el bienestar y en el mejor interés de su hijo. ¿Podría pedir la tenencia? <risa> está ¿Te la pedido. Creo en la justicia. La justicia trabajó bien y creo en la justicia. Ya por suerte... Se terminó todo. Ojalá que pueda ver a mi hijo pronto. Y y bueno, eh, justicia para mi hijito también. Sí, porque lo más importante para él, supuestamente, según su abogada, era su hijo, ¿no? Totalmente. Tener contacto. Recuerdo que sus papás, que son muy grandes, eh, de edad, me a ¡La mamá a de Naceli! Naceli en un momento... Eresa, una tía, Nacerita, es que hubo una denuncia ¿no? el año pasado, ¿se Uy, acuerdan? Mucho, sí, nosotros, Esa la de, la de un video que decían que le decía... Sí. Que, le, que, que hablaba que de que pasa bebé. es que hubo muchas denuncias en el medio Yo hablé con Naceli Eh... Él lo sigue viendo a Salvador, me dice... ...aunque ella siempre sigue poniendo denuncias... ...que manchan los encuentros con mi hijo Por eso necesidad. preguntaba. Sí. O sea, que está... ¿Lo denuncia... ve solo o ve con...? Una... Porque ella quería... No me especifica, en un, pero... En un momento creo que, que con, una con alguien... Creo que ahora sí. ahora, a ¿por veces, qué hace todo esto? A veces Vicky. cuando entran asistentes sociales... Eh, por... O sea, cuando hay denuncias, perdón... ...entran sí. asistentes sociales en el medio... ...a tener ver, que estar Pero, preciendo. ¿por qué hace, no hace todo esto Vicky Cipolita? Si no se sabe, Pantito. ¿por... ¿sabe por qué? Porque nosotros, cada vez que le preguntamos... ...ella manda papeles no quiere hablar. Claro. Yo te mand ella manda papeles, acá, pero no quiere hablar. Esa nota que pasamos nunca más, más hablamos. De estabas... sí, ¿Te acuerdas un montón de carpetas sí. que mostró papeles que, pero de cosas que él tenía a nombre de él afuera? Bueno, ese era un tema. Ese no, era un pasa? tema y un tema realmente muy delicado, porque él que se dedica a representar clientes argentinos en el exterior ella amenazó también con, con dar a conocer toda esa documentación. No, pero no bueno, pero el, el, nada, el verdad, año pasado, no, Maite, no. vos trajiste una información, sí, ¿te acordás lo de los mails? Lo de los claro. mails que ella eso, le mandaba con un amigo. Es que por eso te digo que hubo muchas causas y muchas fue todo bastante Tremendo. complejo, porque lo que demostraron con esos mails es que determinados eh, mensajes de amenazas y a los dueños del banco porque Naceli en realidad es empleado de un banco Exacto. en Estados Unidos. Claro. Eh, no, no es más un allá de... Sanario, exactamente. Y tiene, tiene maneja cuentas importantes, sí. Claro. Pero se demostró que esos mails habían salido de computadoras con el IP de, o sea que el IP te ubica la zona donde sí, estás claro. de Vicky y de un amigo de Vicky, eh, en o esa causa que... había estado muy complicada ella eh, pero bueno, era otra no esta de familia, y lo otro que me dice, bueno que está muy contento con el fallo, pero me dice el daño a mi reputación claro. queda, eh, claro queda fui injustamente acusado eh, y ni hablar del mayor daño que es a mi hijo. Ah, ¿Te eh, acordás eh. Que, que se había filtrado el audio del 9-11? De la llamada a ella del 9 diciendo, sí. está como loco, este tipo me él quiere Él se pegar". había ido al hotel de La Vuelta. La vuelta. Que es una de la imagen la que vuelta, vimos ¿sí? recibiendo. No, no, no. lo, sí. lo hicimos nosotros. En Libertad, ¿te acordás de Libertad sí, y sí. Marcelo T? Era. Y contaron un sí, montón, montón de situaciones las cámaras, que, que él le había pegado una cachetada una vez en la ruta y que le había bajado de un auto. Yo me acuerdo que salieron a contar un montón de y situaciones supuestas de violencia, Bueno que no se había justicia. una niñera no, no, no. de Salvador, dijo que también había se al bebé. Una y lo otro que, que me... Que después se comprobó que, me que se la, paga, la niñera. Sí. Algunas personas que, que estuve consultando cuando ahora salió el fallo. Y lo que me marcan es que la jueza que firma este fallo es muy reconocida en el fuero por ser una ferviente defensora de los derechos de la mujer. O sea, que marca Claramente. ¿no? de, de bueno, alguna ya manera... Es una, es... No, claro. al vez, es una jueza machinula. No, exactamente. El primer fallo fue contra Vicky cuando el juez o la jueza, no me acuerdo qué fue, que eh, le dijo que... La, eh, el, tenían que mantener los alimentos tenía que ban bancarlo y ella 50. y él 50 y sí. 50, claro. que es rarísimo no, porque que ella falle. pedía un dinero exorbitante sí, sí, pero, pero más ahí más le plata. salió el fallo como diciendo que ella también tenía que invertir en los alimentos del bueno y había una deuda, ah, de que era por de la... el desalojo del departamento ah, ¿no? había una deuda de que ver con lo expensa. que ella pedía sí. y del alquiler porque este fi eh, eh, Vicky no lo pagaba y ¿Hay un, un lío que se tuvo que Ella no vive con las papás en la noche. Claro, ¿Pero ¿se, ¿se acuerdan el departamento claro. ese que tenían alquilado? A la paleta Ese claro. departamento lujosísimo. Sí. Y ella había dejado de pagar el alquiler. Pagar. Naceli no, quería pero, pagar pero solo no. el 50% porque claro. le correspondía sí. al otro 50% Vicky. Y sí, sí. Vicky no según quería pagar lo el Según lo que trascendió, después que ellos se separan, ella su, su intención habría sido quedarse en el departamento. Claro, no, no se quería Entonces, ir. en medio del litigio, porque también lo que sucedió desde el principio es que ella cambió muchas veces de abogados. Entonces... Al principio, cuando ella deja de pagar, tenía que ver con que quería que él se haga cargo claro. de todos los gastos del departamento. Y muy bien, como cuenta Tauro, la justicia decide que ellos tenían que, que pagar rarísimo, 50, y 50. Fallo, Por eso ya es se corto. termina yendo, creo, porque me parece claro, que cuando claro. él sí, paga, él paga el 50% de, de lo que él debía, claro. y el otro Pero 50%, otro 50 de ella. Un lo que pasa es que en realidad lo que proponían, porque él sí se mantuvo todo el tiempo con Guadalupe Guerrero, y lo que proponían era que viva en un lugar un poco más chico, más barato, o un además. poco más barato, porque era costosísimo. Era en dólares, Eran era. carísimas sí, sí. las expensas, era muy grande para dos personas, mm. entonces en realidad la propuesta, se le estaba por vencer el contrato de alquiler, entonces la propuesta era, bueno, mo pero siempre fue como imposible mantener no, y ella no se quería la ir, porque como el es alquiler estaba a nombre que... de él, ella no se quería ir. Como que era claro. un, un tema que tenía que solucionar él yo creo que, que si claro. ella no hubiera puesto abogado si ella originalmente iban a hacer un arreglo de hmm. partes es, antes no de abogados. Pa pero pasa más más es que a es que... punto y algo no. pasó es que no es sensación de denuncia. no, pero todo se inició con no una, hubiera una, con... sacado más cosas pero todo se inició con una denuncia muy grave de violencia sí. de género de intervención de la policía no, no fue fácil también me parece que había una fantasía tengo la sensación no según por lo que mostraron de ella que ella creía que había más de lo que había sí sí ¿Entendés? Y no siempre todo lo que brilla es oro.